Saludos, soy Israel Banger en esta les quiero hablar acerca de lo que es el allanamiento a la demanda. En caso de que ustedes quieran allanarse, a aceptar los hechos y pretensiones establecidas en la demanda, simplemente lo que deben hacer es allanarse la demanda y en esto, es que les voy a, en esto les voy a ayudar ahora a tratar el documento. Entonces, para que nos guiemos bien y hagamos las cosas correctas eh, conforme a los parámetros ¿vale? en la ley, vamos a buscar el código y el artículo que hable acerca del tema entonces en mi caso en el caso de Colombia es el código general del proceso vigente a la fecha entonces busco el artículo que me habla acerca del el, el allanamiento a la demanda y es el artículo 98 entonces como pueden ver aquí está allanamiento a la demanda el artículo que nos dice es que en la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente las pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en, el cual se, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento de esta prueba de oficio cuando advierta fraude o colisión. Cuando hablamos de colisión, no estamos hablando de complicidad. Que hay una complicidad o cualquier otra situación similar. Entonces, este es el artículo que nos sirve como fundamento de derecho a la hora de redactar el documento que vamos a hacer ahora. Entonces, abrimos Word y vamos a redactar el documento. Entonces aquí como el cabezado siempre vamos a... Poner. Les voy a poner aquí arriba modelo de allanamiento a la demanda. Mm -hmm. Se los voy a dejar en la descripción de este contenido para que y en la hora les voy a, dar a ustedes su documento entonces señor pues civil lo otro es que en este caso lo estoy haciendo el modelo que estoy estableciendo es en materia civil ya si en administrativo o en otra área del derecho yo de ustedes cambian lo cambian el portería aquí justificamos como pueden ver ya está terminada terminado el formato aquí apenas simplemente lo único que que hacer es llenar los datos si cometes un error al redactarlo te lo corrigen entonces aquí ingreso ponen el número si es justicia o del control superior de la dictatura, tienen que mirar eh, la tarjeta y así se hace el allanamiento de redacta el documento de allanamiento a la demanda te los voy a dejar en la descripción de este tutorial de este contenido para que se guíen. y no olviden de, si en el caso de otros países de mirar el artículo que habla referente al tema para que seguir y no cometan ningún error en el caso de colombia el artículo 98 del código general del proceso vigente para la fecha bueno eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y en la descripción de este contenido les dejo la página y un grupo para que me hablen en caso de que necesiten ayuda eso ha sido todo por hoy no Chao.